Vamos a ver cómo manejamos el calificador rápido y cómo podemos comprobar en él si hay algún alumno que vuelve a hacer una entrega de su tarea una vez superada porque veremos en el calificador rápido que nos, no nos lo notifica vía correo pero sí lo podemos ver. Estoy en la plataforma logueada y voy a acceder a una de las tareas. Pincho en ella y este es el aspecto que tiene la parte superior tengo lo mismo que los alumnos, toda la parte de descripción de la tarea a realizar con los criterios de evaluación y en la parte inferior, inmediatamente inferior de la descripción de la tarea, tengo una información que me dice que hay 132 participantes, que ya hay 28 de ellos que lo han enviado, que hay pendientes de calificar 4, que la fecha final de entrega de esta tarea es el martes 21 de marzo y que quedan 9 días y 10 horas para que finalice el periodo de posibilidad de entrega. Y aquí tengo el acceso para calificar las entregas. Pero si tiro hacia abajo, veo toda la rúbrica de esta tarea en concreto. Voy a acceder al calificador pinchando en ese acceso. Ya estoy dentro del calificador y lo primero que tengo que observar es esta parte de aquí y es uno de los pasos más importantes. Ahora mismo estoy viendo o tengo la posibilidad de calificar a todos los participantes, a los 132. Si veis aquí además tengo un montón de páginas por las que navegar para ver a cada uno de ellos. Lo primero que voy a hacer es hacer clic en el desplegable y buscar mi grupo. Como comprobáis se me ha reducido a cuatro páginas de navegación nada más y así evito pues que sin querer califique a un alumno que no es mío. Siguiente paso es ir a la parte inferior de esta página. En ella vais a ver otros desplegables importantes. Uno, El número de tareas por página que se visionan. Por defecto salen 10, a mí me parece un número aceptable, pero podemos modificarlo a todos los alumnos. Veríamos en una misma página todos los alumnos de nuestro grupo o 20, 50 o 100, como veis. Yo me manejo con 10 y me funciona bien. Y esta parte es muy importante, el filtro. Ahora mismo no hay ningún filtro puesto y por lo tanto puedo ver a cada uno de mis alumnos de mi grupo. Pero si despliego... Puedo ver solo los que requieren calificación, es decir, aquellos alumnos que han hecho entrega de su tarea y aún no les he calificado. Pincho, pues como veis, no hay nada que mostrar, significa que no hay ningún alumno que tenga pendiente su entrega por calificar por mi parte. Si un alumno ha hecho entrega de su tarea, a pesar de tenerla superada en una entrega anterior... Aparecería aquí. Esos alumnos que nos planteábamos que quieren superarse, que quieren mejorar su tarea, están aquí, a pesar de que hayan superado la tarea anterior. Si hacen una nueva entrega, estarían aquí, pendientes de calificación. Los encontraríamos de nuevo aquí. Otra opción que podemos hacer en este desplegable es verlas es ver las tareas enviadas. ¿Qué significa tareas enviadas? Significa que hay alumnos que han entregado su tarea y todos ellos están aquí independientemente si han sido corregidas o no. Tanto los que han hecho entrega y ya han sido calificados están en esta pantalla como aquellos que han hecho entrega y no han sido calificados. ¿Qué es lo que me permite esta opción? Mirar si hay alguno de los participantes que ha hecho entrega de su tarea está superada y por lo tanto no aparece en los de cal eh, requiere calificación pero han hecho un comentario a la retroalimentación de, por parte de su tutor ¿dónde vería ese comentario? solo únicamente solo en comentarios de la entrega que es donde los alumnos pueden escribir tal y tal, como tengo configurada la página no lo veo si veis en esta parte superior no está porque está aquí en el extremo derecho ¿cómo lo puedo ver? Tengo que navegar hacia el final de la página y aquí hay un scroll. Muevo el scroll hasta comentarios de la entrega. Como veis me aparecen aquí y es aquí únicamente donde van a poder escribir los alumnos. Los alumnos no pueden escribir en comentarios de la retroalimentación. Por tanto, si quieren comentar algo sobre lo que les ha reflejado su tutor de aspectos de mejora o de aspectos eh, positivos, no podrán hacerlo en comentarios de la retroalimentación, solamente en comentarios de la entrega. Verifico que pues no tengo ninguno, en este caso esta persona tiene cuatro, muy probablemente sea porque alguno de ellos hace referencia a los comentarios de la retroalimentación o no, pero solo tengo que chequear este apartado. Si hay cero, no hay nada pendiente de lectura. Aprovechamos para recordar que escribiremos en comentarios de retroalimentación solo cuando el alumno o la alumna ha superado la tarea, entonces sí que escribiremos en comentarios de retroalimentación, pero si el alumno tiene la tarea a revisar, aquí no reflejaremos nada y será en este apartado de aquí donde describiremos los aspectos de mejora que tiene para superar la tarea. Por último deciros que bueno pues esto puedo modificarlo a través del navegador, haciendo que la visión en herramientas pues, eh, sea más pequeña y por tanto todo, absolutamente todo, el calificador se vea en una única página. En mi caso estoy en Chrome, pincho los tres puntitos de arriba y me aparece acercar a alejar, alejo y cuando llego al 67% ya veo toda la página. Personalmente yo ya tengo una edad como para que este tipo de letra tan pequeña no me sea suficiente y necesito que sea más grande y no me es válido. Prefiero navegar con el scroll inferior de aquí y verlo por partes. Espero que os ayude.